A volver a hacer como eh, una multicapas como vemos le hicimos un, un fill que se hizo entre estos tres portales entonces si vemos hacia este lado va a ser que tenemos otros tres portales directo les pasaba lo hicimos diferente esta vez vamos a hacer una forma diferente como limpiar entonces vas a señalar este portal de acá del sí, medio el que le sigue le vas a decir link y vas a limpiar hacia la base hacia los dos portales de la base para para para ¿Es para y te acercas hacia la hacia la, pantalla y mejor señalas la señalas para no para para porque tengo para eh, que va a salir sale link hacia este, señalas el, portal, y ese es el link es este y limpias hacia la otra base, exactamente entonces va a salir un link hacia este lado entonces ahí te va a salir 1500 ap que es por ese filtro que hiciste sobre el otro que está aquí abajo eso es una multicapa eso es un, o sea, una normal entonces ya hay una multicapa pero la multicapa es lo siguiente como vemos no aquí punta. tenemos una capa la y acá abajo todo. Bueno, tenemos la de aquí abajo y tenemos una aquí más arriba. Ahorita va a salir desde este hacia el del de medio. De... A ver. La que tiene el arito sí. El naranja. No, sé, no. El, este. Sí. ¿El y? Entonces, acércate y es exactamente ahí es el... Ese es es es así y te va a dar dos algo de no estoy seguro cuánto es exactamente, dos como vemos ella hizo un link de hacia el medio al hacer eh, ya me va en un momento al hacer este link uno aquí chiquito y otro aquí chiquito eso hacemos por uno 1, 2, 3, 4 por 4 fils. Fil. Otro fil grande. Un fil acá. Otro fil acá. Si hubiéramos limpiado primero... De aquí vamos. De aquí acá. aquí acá. Saldría. Un fil aquí Otro fil aquí Van dos. Y de ahí solo hubiéramos limpiado. acá... Nos salirían 10 fils. En cambio, de esta forma... Si uno limpia primero... A veces... Sale el Primero sale el grande y luego cuando es un optimizamos la actividad de fields sí. ahorita vamos este portal, a los tres, hacia esta, hacia esta, hacia esta, esta, esta, esta. Es luego hacia abajo y ahí. luego al del medio. ah okay. ¿Estás en rango? Yo ya estoy en rango. No. hoy ya estás es en rango? Estoy paseo el primer... ¿Cuál es el primer link. Igual el segundo link. No me ha cargado, pero ahí tiene que salir. Ahí está el otro link. Hacia el medio para sacar los otros dos y va a dar la mayor cantidad de AP. ¿Cuántos da? ¿Como 3 2.800. te dice? 2.183. Pues como lo que hay, sí, no alcancé a ver bien. Porque te da la P de 2 y un link. Sí. Bueno, ahí ya salió el otro. Los otros dos campos casi no se nota y está bien, se me quieta. O sea, y se pueden seguir haciendo en línea recta y se pueden seguir haciendo en línea recta todo lo que uno quiera. Mm -hmm. Eso da uno mucha cantidad de, de AP, pero como es, se demora mucho porque no tiene que estar sacando las llaves, sacando ya llaves, sacando las llaves. Entonces, digamos para ¿Y no hay una, manera, una manera más fácil, no Te digo, okay. es, es una forma de sacar mucha P, pero es muy lenta. Entonces, yo no linqueo por eso mismo, uno se demora mucho, también si uno se va a ir atacando, destruyendo, uno simplemente limpia zonas, empieza a capturar, y al terminar de capturar, ya uno tiene una cantidad buena de AP. Si ya toda la zona queda azul, ahí si no, devuélvase haciendo fills ya que no hay más AP. entonces esa es el otro.